Bien, seguimos. Estamos transitando el quinto bloque de Ea Al día y vamos a hablar acerca de especializaciones de posgrado, eh, específicamente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Eh, las tenemos hoy para hablar sobre nuevas especializaciones a Susana Monique y Rosa Dimódica. Ellas van a hablar acerca de especialización en gestión curricular en el sistema educativo y especialización en intervención social institucional. Algo interesante. Eh, las dos especializaciones, eh, bueno, así que las tenemos a ellas. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo están? Bien, sí. Bienvenidas. Gracias. Sí, bueno, estamos eh, promocionando el inicio de estas carreras nuevas. Sí. En mi caso, eh, mi carácter de directora de la especialización en procesos de intervención social institucional es una oferta de posgrado que... Se aprobó en el marco de la CONEAU el año pasado, así que este año queremos iniciar el desarrollo. Es una especialización que surge en un contexto de, eh, de aparición, de nuevas manifestaciones de la cuestión social, donde bueno, tratamos de, a partir de la especialización, problematizar la intervención, tratar de eh, profesionalizar a los actores que ya vienen trabajando en distintos ámbitos institucionales con los problemas sociales, entonces el propósito es que sea problematizada la intervención, que las personas que ya están trabajando adquieran herramientas teóricas y metodológicas tendientes a... Eh, investigar estos problemas, sí. eh, proponer alternativas de intervención uh -huh. que sean situadas para el abordaje de la problemática, que tengan en cuenta el contexto regional y provincial y que consideren los temas de agenda que, que están actualmente vigentes como las cuestiones de género, las diversidades y demás. ¿sí? A eso apuntan las intervenciones, ¿no? A eso apuntan las, uh -huh. las intervenciones. Por eso nosotros en el ámbito de la carrera lo que tratamos es bueno de eh, que estas, eh, estos profesionales y distintos actores que están ya trabajando en distintos mm -hmm. ámbitos institucionales puedan adquirir estas herramientas para... Vale leer estas nuevas realidades y eh, abordarlas de forma crítica y proponer alternativas de intervención que, que sean eh, plausibles, que sean pertinentes en relación a los problemas eh, de la región y, y de la provincia. Claro, ¿no? Además, estos actores, como vos decís, ya traen eh, la experiencia de haber eh, estado en, en situaciones. Start, entonces ta también aportan a... a Total, la... Totalmente, ¿Sí? totalmente. La especialización por eso lo que busca es... Eh, aprovechar justamente estas prácticas que los actores ya desarrollan en distintas instituciones y producir eh, reflexiones y análisis críticos sobre esas propias prácticas tendientes a, a la modificación y abordajes integrales, abordajes que tengan en cuenta la complejidad de la, la realidad social hoy y por sobre todo que reconozcan la interdisciplina, ¿no es cierto?, como, un, como una mecánica fundamental de abordaje de los, de los problemas. bien ¿Esta especialización en particular cuándo inicia? Esta especialización va a iniciar en el mes eh, de junio, uh -huh. a finales de mayo, junio. Ahora estamos en pleno proceso de inscripción. Uh -huh. eh, nosotros le, le tenemos una sede que es en la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades en Tucumán 1605. Ahí pueden uh -huh. requerir toda la información. También tenemos un correo electrónico y un WhatsApp uh -huh. eh, que también... Mediante esa vía pueden pedir información y eh, la, una vez que finalicemos el proceso de inscripción eh, vamos a iniciar el desarrollo del primer seminario que tiene que ver con los fundamentos de la intervención social. Bien. Si querés decir el correo, y si eh, no sé si lo tienen cargado los chicos, puede aparecer para. Eh, sí, eh, el correo puede. es intervención social, uh -huh. FHICS, UNAM, Eduard. Uh -huh. A, ahí pueden pedir información uh -huh. y uh -huh. también tenemos un número de WhatsApp, que en uh -huh. este momento no, no lo recuerdo de memoria, uh -huh. pero mediante esas dos vías eh, pueden uh -huh. requerir la información. Incluso tenemos un formulario de preinscripción uh -huh. y entrando al WhatsApp. Eh, ya ven el formulario de preinscripción donde pueden dejar registradas sus, sí. sus inscripciones. Eh, decimos el WhatsApp 3764 70 92, 38. Eh, sí, Ahí se pueden comunicar. Es. Bien, bueno Rosa, por sí, tu parte también. Bueno, por eh, mi parte eh, también sí. ya este, se ha abierto la inscripción ya uh -huh. durante todo el mes de mayo de eh, la especialización en gestión curricular en el sistema educativo. Uh -huh. En este caso también nos hicimos ecos de este tema ¿no? que es tan importante en este momento que son las perspectivas curriculares, toda la problemática curricular. Uh -huh. eh, la inscripción va a ser durante todo el mes de mayo. Y las clases se iniciarán seguramente sobre fin de mayo, principio de junio. Uh -huh. Bueno, la intención en este caso es, por un lado, plantear y seguir este, profundizando, ¿no es cierto?, la complejidad ¿no? del campo curricular, inherente al campo curricular. Sí. Y después también sumar a las experiencias de los docentes, ¿no es cierto?, algunas herramientas teóricas y metodológicas que le permitan intervenciones contextuadas en función de los problemas específicos de cada uno de los niveles y ciclos, porque es gestión curricular en el sistema educativo. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, la problemática a trabajar atravesaría todas las instancias ¿no es cierto? del claro. sistema educativo. ¿Esto apuntaría a eh, mejoras en cuanto al, al sistema educativo en sí o, o a las formas de, de relacionarse con los alumnos? ¿Cómo sería? Y claro, por un lado, ¿no es cierto?, el análisis y después mm. este, apuntaría a, a la intervención, ¿no es cierto?, a intervenir en función de los problemas emergentes de las instituciones, a la comprensión de la problemática, ¿sí?, siempre teniendo como finalidad, ¿no es cierto?, el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje claro. de los alumnos. Mm. La primera materia, la primera cátedra que daría inicio son las perspectivas contemporáneas respecto del currículo, ¿no? Y esto implica un análisis de las distintas concepciones, de las distintas dimensiones que abarcan, ¿no es cierto?, Los, la, la, el campo curricular, nacional también e internacional. Eh, y todas las materias estarían girando, ¿no es cierto?, en torno a las diversas dimensiones. ¿no es cierto?, inherente a la problemática curricular. Claro. ¿Qué duración va a tener? Tiene dos semestres, uh -huh. dura dos semestres, eh, más eh, la realización del trabajo final, tiene cinco, eh, cinco materias uh -huh. eh, obligatorias eh, y tres uh -huh. materias que son opciones, uh -huh. ¿no es cierto?, a elección de los estudiantes. Uh -huh. Bueno, bueno, ambas especializaciones duran lo mismo, ¿no? Sí, sí. En sí. general las especializaciones tienen una duración uh -huh. de un año más eh, la, real. la realización del trabajo uh -huh. final. Claro. Sí. Bueno, en tu caso, si querés mencionar el correo también para que se puedan escribir. Sí, @fh cs.edu.ar, uh -huh. UNAM unam.edu.ar. Sí. igual de cualquier manera sí. todos eh, los interesados pueden recurrir también de forma física uh -huh. a la Secretaría de Posgrado que está en Tucumán 1605. Bien, ¿sí? ¿hasta cuándo tienen tiempo? Eh, tienen tiempo hasta finales de mayo Bien. para hacer la inscripción. Bien, perfecto. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. No, está bien. Bueno, no, perfecto. Muchas, muchas, gracias, gracias muchas gracias y, gracias. y bueno, eh, que sea un éxito también porque aporta a la universidad. Muy gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a compartir una pequeña pausa y ya seguimos con más aquí en el día.